la dirección del mercado público de esta ciudad San Francisco de Macorís y los vendedores de carnes de gallinas no han logrado ponerse de acuerdo con la ordenanza de quitarlo de las aceras estamos cansados de esto, ya, estamos, ya somos un cáncer en la televisión mira ahora fue el teniente, el primer teniente consigno se llevó los colines la consigna es que él no quiere que nosotros trabajemos en la esquina porque nomás somos nosotros que no queremos trabajar yo no me opongo, yo quiero hablarle al gobernador de esta provincia que es un hombre de paz que si es que el cínico no tiene dominio, no tiene quien lo controle, el gobernador es el que gobierna la provincia de Duarte. Que tome caso en estos asuntos. Al pastor sí que venga al mercado, por favor, porque no queremos problemas. Queremos trabajar tranquilo porque estamos en Navidad.